Bueno, y en este video te voy a explicar, digamos, la estrategia que yo utilizo para lograr eh, rápidamente los mil suscriptores. Recuerda que esto no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Primero que todo, y haciendo eh, tres o cuatro publicaciones, pues no lo vas a lograr. Vas a hacer una planificación para lograr esos mil suscriptores, que es tu primer objetivo. Después de haber creado tres, cuatro videos dentro de tu canal, tu primer objetivo es lograr los mil suscriptores. Suscriptores... ¿por qué? y no visualizaciones, los suscriptores porque van a ser las personas que se van a enganchar con tu contenido, vas a enganchar personas con tu contenido y al momento de subir otro video esas personas van a ver tu video, van a reaccionar y el algoritmo te va a dar más alcance, entonces por eso es tan importante primero conseguir los mil suscriptores que las cuatro mil horas de visualización, aunque en otros canales se da a la par, ¿no? vas Consiguiendo suscriptores, horas de reproducción, suscriptores, horas de reproducción. ¿Eso depende de qué? Pues del contenido que tú generes. Pues mi estrategia más eh, fácil de hacerlo es la siguiente. Entonces, por ejemplo, que vamos a promocionar este video que tiene 356 visitas. Dice pasos para emprender digitalmente. Listo, entonces vamos aquí a copiar. Y vamos a buscar grupos en YouTube. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, emprendedores digitales o emprendedores, nada más. <coughs> y aquí vamos a irnos a grupos. ¿okay? Vamos a buscar grupos, imperio emprendedores, vamos a agregarnos a estos grupos. Mira que yo ni siquiera esta estrategia la hago con emprendimiento porque mis nichos son diferentes. Entonces, digamos que el nicho de emprendimiento no es mi nicho, pero funciona súper bien, funciona súper bien. Emprendedores online, 51 mil. Mira, emprendedores digitales. Entonces, a ellos les puede interesar este contenido que tú tienes acá. Que dicen paros para, pasos para emprender digitalmente. No sé quién es el que lo dicta, pero pues está interesante. Está bien interesante el tema. Bueno, mi internet está un poquitico lento. Aquí, entonces, eh, este es un grupo. Bienvenidos, emprendedores digitales. Y aquí puedes hacer un copy con WordPad o con, Wordpad o con Notepad. Entonces, colocar hola, emprendedores. Javier, un ejemplo. Y me he encontrado con este video en YouTube que me gustaría que me gustaría compartir con ustedes y además y además me pareció muy acorde con la temática del grupo. Gracias. Solo quiero aportar valor a este a esta comunidad. Listo, este sería el copy. Hola emprendedores, soy Javier y me he encontrado con este video en YouTube que me gustaría compartir con ustedes y además me pareció muy acorde con la temática del grupo gracias, solo quiero aportar valor a esta comunidad y coges el link lo puedes acortar inclusive si quieres acortarlo, lo puedes acortar para saber qué impacto tienes con este video eso lo vamos a aprender en otro video vamos a darle clic acá y vamos aquí a los grupos a los grupos, vamos a ver bueno, vamos a esperar a que nos aprueben ah, yo soy miembro, mira yo soy miembro ya de este grupo voy al grupo y aquí le doy clic. Ok. Y le doy clic en publicar. Vamos a ver si no lo dejan publicar. Y pues el, el video requiere aprobación por parte del administrador. Vamos a ver si estoy en otro grupo, en este grupo. Trata de buscar grupos donde puedas publicar y no requieras la aprobación del de administrador administrador sino que inmediatamente bueno aquí también se requiere la aprobación del, del administrador entonces búscate grupos donde vamos a ver si soy soy miembro de otros grupos donde no necesites aquí eh, emprendedores online bueno aquí emprendedores panamá mira 59 mil Renda Emprendedores Bogotá, 10.000. Emprendedores digitales. Y ahí te vas agregando. Máximo te agregas a 10 grupos diariamente. ¿no? no te vas a agregar a 500 grupos porque vas a ser bloqueado por YouTube. Ahora, ¿a cuántos grupos vas a publicar? Pues publicas en 5 o 6 grupos diariamente. Ok, y durante una semana. Si el contenido es bueno, tiene enganche, vas a conseguir 1.000 suscriptores muy rápido. Muy rápido. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.